UADC informa, calidad académica. La Coordinación de Extensión Universitaria llevó a cabo el curso Formación de Brigadistas de Emergencias, que tiene como fin capacitar a voluntarios que intervengan en situaciones de emergencia en desastres naturales. El curso inició con la conferencia, la Universidad Pública y su compromiso en el contexto actual, impartida por el doctor Adolfo Oribe Bellinger, activista social y académico de la UNAM. Los asistentes continuaron la capacitación en el Cañón de San Lorenzo, donde realizaron diversas actividades relacionadas a la atención de fracturas, hemorragias y traslado de lesionados. La Facultad de Trabajo Social y la Coordinación de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila llevaron a cabo la Feria de las Profesiones, con el fin de motivar a los niños a continuar sus estudios y acercarlos a las diferentes opciones de carreras universitarias de una manera vivencial. El evento se realizó en el Centro Polivalente Francisco Villa, en donde asistieron pequeños acompañados de sus padres y participaron en actividades para aprender sobre cada una de las profesiones y conocer más sobre lo que pueden hacer en el futuro dentro del ámbito académico. La Universidad Autónoma de Coahuila firmó un convenio de colaboración con la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, con el objetivo de formalizar el sistema de control interno e institucional de la UADC, para impulsar actividades de atención y mejorar en el tema de fiscalización. El rector Salvador Hernández Vélez expresó que la UADC es transparente y toda su información es pública, por lo que estas acciones vienen a reforzar los procesos que ya son aplicados. Autoridades de la Administración Central y directores de todas las escuelas, facultades e institutos de la máxima casa de estudios se reunieron con el fin de iniciar el proceso de consulta y complementación para la reforma al Estatuto Universitario de la UADC. Con ello, se busca que el Estatuto incluya los ejes de trabajo transversales como la equidad de género, sustentabilidad, derechos humanos universitarios, investigación, difusión de la cultura y extensión universitaria. La reunión fue encabezada por el rector Salvador Hernández Vélez y los coordinadores de las unidades Saltillo, Torreón y Norte. Deporte. El gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, abanderó a la delegación que participará en la justa deportiva más importante entre instituciones de educación superior del país, la Universidad Nacional 2019. 118 atletas y sus entrenadores competirán en diversas disciplinas deportivas del 30 de abril al 17 de mayo en la ciudad de Mérida, Yucatán. El gobernador reconoció el esfuerzo, trabajo y disciplina de los lobos y los exhortó a dar lo mejor en cada una de sus disciplinas. Cultura Del 10 al 19 de mayo, el Centro Cultural Universitario Campus Arteaga será sede de la Feria Internacional del Libro Coahuila 2019. En esta edición, el tema central de la feria será migración, historia e identidad, lo cual resalta la diversidad étnica y cultural que existe en Coahuila y en el mundo. El país invitado será Japón y, como Estado, Sinaloa. Dentro de las actividades, el rector Salvador Hernández Vélez presentará su libro Jimulco y sus alrededores, el martes 14 a las 19 horas. Durante la feria se realizarán actividades como conferencias magistrales, presentaciones de libros, narraciones, conversatorios, obras de teatro, cuentacuentos, exposiciones, entre otras. Universidad Autónoma de Coahuila. En el bien. Fincamos el saber.